Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí un nuevo video para este canal Y bueno, yo en este video recompilaré algunas escenas eliminadas De la película, obviamente, Avengers Infinity War Que vimos algunas escenas, unas partes que estaban en los trailers Pero no se en la película Así que haré un conteo de eso Así que bueno, empiezo con el video En esta escena que está en la parte final del segundo tráiler vemos a Spice saludando a Doctor Strange y bueno vemos que este le da la mano. Pero tiempo después en los t vemos que eso que esa escena la han modificado. Más o menos parecido pero más cómica obviamente. Esta parte también del segundo tráiler, lo que podemos observar a Spider que se está alejando de todos los trozos de luna que lanzaba Thanos y podemos también ver que Spidey estaba solo en ese momento. Pero en la película vemos lo mismo pero modificada, ¿no? Porque Spidey tiene las patas de la Spider y también un o sucedio se, se estaba salvando a Mantis, Drax y a Star -Lord. Esta es una escena que está eliminada por completo. Veíamos a Thor levantando su brazo hacia arriba, lanzando rayos bajo la mirada asombrada de Rocky Groot. Suponemos que esa parte Thor levantaba el Stone Breaker. Y creo que así se cuidaba y yo tenía un nuevo traje. Pero por desgracia no está esa parte en la película. Que yo espero que esté en la versión Blu-rayers. No sé. Pero igualmente me he quedado conforme con lo que vi en el resultado final. Otra escena es donde vemos a Bruce Banner probablemente junto a Black Widow y posiblemente había un, di un diálogo entre ellos. Y bueno, en esa parte podemos ver, podemos observar que al parecer estaba arreglando a la Hallbuster, que le iba a usar en la batalla final de Wakanda. Pero en la película no sucede eso, ya aparece Banner de la nada con la Hallbuster Buster en la siguiente escena veíamos a Blue Runner junto a Black Widow y War Machine, mirando al cielo posiblemente cuando se estaban estrellando en Wakanda los O'Riders de Thanos, a obtener la gema de la mente de visión. Y claro, obviamente, la escena épica y final del primer trailer donde vemos a todos los Avengers con Hall en el fondo, corriendo hacia adelante, probablemente hacia los All Riders, Pero eso de Hall y de todo corriendo, eso no pasa en ningún momento en la película. La escena de Thor, encontrándose con los guardianes diciendo quiénes son. Ahí estaban los guardianes saludando a Thor pero en la película. Lo no cambiaban a todos los guardianes apuntando a Thor con sus armas. En el primer trifú vimos a Iron Man, Spider-Man y Out of the Stranger dentro de la nave de Thanos, enviando eh, al cielo a algo, ¿no? pero esa parte nunca está en la película. La parte donde vemos a Dachala y a Steve Rogers, mientras él probaba su nuevo escudo, ¿no? Esa parte tampoco lo vemos en la película. Y bueno, acá a cada partida ahora vemos algunas escenas que han sido que hemos pero también pasan a pipa, pero fueron modificadas un poco. Como por ejemplo, cuando Thanos agarra la, el tercer acto que contiene la gema de espacio. una toma que lo tenía agarrado, y después de otra toma vemos su mano rompiendo el tercer acto. Esa parte fue modificada, ya que Thanos en la pipa vemos que Thanos tenía el tercer acto en otro brazo y lo rompe al instante. Cuando Steve Rogers aparece de las sombras, vemos en el fondo que está una pared de ladrillos. En la película fue cambiado por unas ventanas de cristal. Así claro, cuando Steve Rogers o Nómada se está contando, ¿no? Agarrando el guante tenía dos gemas, pero en la película le agregaron la otra que suponíamos, ¿no? Que era para no dar a spoiler, ¿no? Y que ahí tenía ya las cinco gemas. La gema del. Tenía la gema del espacio, la realidad, la del tiempo y la del alma. Ah, esa parte donde, también esta parte donde Iron Man se quita los lentes, ¿no? Y, y mira hacia alrededor, ¿no? Pero la película es lo mismo, pero le cambian poniendo del... Mientras se quitaba lentes, ahí se activaba, se le abría el traje de, de Iron Man. Esta parte de la Hall Buster aterrizando en Wakanda, no lo vemos en la película. El puñetazo de Thanos a Iron Man aparece en la película, pero está muy recortada. Creo que había una escena donde Happy Hogan aparecía en la película junto a Pepper y Tony Stark. Y bueno, estos son algunas eliminadas y modificadas de los trailers a la película de Infinity War. Y bueno, no quise hacer una review de Infinity War porque ya vi que demasiada gente ya comentó de esto, ¿no? Y sí, sí, yo iba a hacer, pero iba a hacer. Es lo mismo nomás, a mí sí me gustó Infinity War. Para mí la mejor la mejor película de Marvel. Mientras soy sí me gustó, pero para mí Avengers: Infinity War me gustó más. Esa es una opinión mía, ¿no? Me gustó todas las la películas, ¿no? Los crossover entre personajes, la aparición del cariño rojo, la muerte de los superhéroes. especialmente de Spider-Man que me, me que me hizo caer unas lágrimas. Y veo que todos los personajes son importantes en la trama misma, ¿no? Y ya quiero ver las cuatro, ¿no? A ver cómo resolverán todo lo que hizo Thanos, ¿no? Y sí, claro, las escenas post-credito sí me, me gustó mucho el guiño a la Capitana Marvel y por fin aparece Nick Fury, al menos un cameo antes de morir, ¿no? Que ya, pues ya en el video filtrado vemos que él está joven junto a J.B. que será ella Capitana Marvel, ¿no? con traje verde, que me pareció extraño, creo que al final el película ya tendrá el color azul y rojo, ¿no? Como en las historietas. Y sí, esta película me dejó alguna duda, ¿no? En especial donde estaba Hokai y Atman, ¿no? Pero bueno, Atman sabemos que tenemos... Que tendrá sus escuelas en julio ¿no? Y bueno gente, ese ha sido el video de hoy Si te ha gustado, entretenido un poco eh, Ya saben, dejar un me gusta Compártelo y suscríbete si quieres más videos como este Bueno, yo me despido, soy yo soy el último Y nos vemos en otro video Y haré posiblemente una review de Infinity War cuando salga en HD Eso se los juro, así que nos vemos chao